Represento la, al Centro Especial de Empleo Servidis, es una entidad 100% canaria que está apostando por la integración de personas con discapacidad. ¿100% canaria? 100% canaria, es una, una entidad que se ha formado, ha crecido, ha nacido aquí en, en la isla de Gran Canaria y presta todos sus servicios en, en toda la, en la comunidad autónoma canaria. En, en las siete islas. En las siete islas, efectivamente. Eh, básicamente nos dedicamos a la integración de personas con discapacidad. Eh, para ello lo que hacemos es prestación de servicios, de externalización de servicios en empresas. Servicios como pueden ser de limpieza, mantenimiento, jardinería, control de accesos, etcétera. Y de esa manera hemos llegado, hemos conseguido llegar a todas las empresas del mercado ordinario de trabajo. Empresas de toda índole como pueden ser hoteles, empresas de servicios, empresas de distribución, etc. Cualquier empresa que necesite un servicio pues puede contar con nosotros y así... Por otro lado nosotros conseguimos nuestro objetivo primordial que es la integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario. Aprovechando pues, la, la posibilidad que nos ha dado pues, el Cabildo e Infecar, estamos llevando, hemos trasladado la, la oficina y tenemos orientación laboral, muchas personas pues vienen a preguntarnos, les ofrecemos pues, la posibilidad de que, eh, realizarles un currículum, orientarles laboralmente dónde pueden trabajar y después hacemos conexiones en directo con internet y las subimos a las redes sociales.